Nuestras vidas, después de tanto tiempo, he eh, aquí estos Epsis juntos de nuevo. Desde Chamaquito siempre sabíamos jugar, nacíamos tarde deporte y siempre sabíamos ganar. y muy respetuosos con toda la sociedad. A la gente lo que podíamos la sabíamos ayudar. Los mejores amigos, siempre éramos los tres. Pasaron muchos años, ya dejamos la niñez hasta que fue hora de dejar atrás. Toda la timidez y formar parte de la vida dura que es la realidad Para poder ganar mi dinero tengo que trabajar muy fuerte Y si no hay este, para poderme alimentar Tuve que robar, que es lo que hiciste Y muchas otras veces fueron, para poder fumar Me da vergüenza decir esto, ya que me dejé manipular Ni a mi mejor amigo, lo supe escuchar Así lo considero a él, siendo mi familiar Siendo mi familiar ¿Por qué lo vivimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Por qué este camino escogimos? Y ahora de la vida nos reímos. ¿Por qué lo vivimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Por qué este camino escogimos? Dare DJ JV representando con dos. Desafío compitiendo hombro a hombro Conforme nunca con la realidad Tomo la mente, mi obscuridad Sinceridad, mi realidad Tal es la fría madrugada Sin mucha huevada, mente alterada Tanta subida y bajada Falsa carcajada, lirica Relatada en la cascada de la vida No me queda otra alternativa Que la huida en esta vida Compartiéndote, flow original Representando, hip hop canto, alucino, calmando penas como adictivas medicinas, calmando penas como adictivas medicinas. Comiendo caminantas manejadas como una lata, agitadas hasta más no dar. llegó mi turno, me paro, es mi turno, no comparto nada absurdo, siendo el derecho escritor, promotor de esta locura, mujer. Ya más travesura esta locura, muy contento Me encuentro con mi pensamiento estimulado este momento Aquella opinión daña pulmones Pregúntate, esto por los blones, silencio bocones Practica, dedícate, con justa razón te relato mi canción Ahora choquemos nuestras manos haciendo puños Representando la unión y la fuerza como si fuéramos todos uno Por la cultura verdadera que se nota la experiencia Días muy largos de trabajo Después recibes como recompensa de parte de tus conocidos y familiares Felicitaciones y abrazos por ser ahora responsable de tus actos Y no más insultos por tus fracasos Y no más insultos por tus fracasos ¿Por qué lo vivimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Por qué este camino escogimos? Gareth y J.L.B. representando con dos micros No poco que me explique cómo es la vida de un ser urbano A mí me a vivir en carne propia, lo bueno y más lo malo Lo sé, ya que descubrí lo mío desde que yo era un chamo Orgulloso de ser ecuatoriano. Al seguir creando rap, estoy condenado Pero como poco seguiré haciendo esto hasta que muera de anciano Junto con los panas y a mi hermano Llevándole al hip hop, en el alma, en el guayo y en las venas Y si te gusta esto, irá hasta las huevas hasta las huevas El destino cuevas. me puso en el camino Muchas pruebas Metiéndome en líos y pagando muchas treguas Dándome así la experiencia para sacar ideas nuevas Representando hoy a la nueva escuela Recordando el día en que falleció mi abuela Ya que puse en práctica los consejos de ella Que es aguantar el sufrimiento para lograr lo que uno quiera Claro, escucha, calla, como esto está que suena Debemos apoyarnos mutuamente y la vida mejor frena Que nada bueno te lleva en problemas callejeros He evitado, he comenzado, he pegado, me han golpeado, he sentido y he pasado hasta casi la muerte me ha causado. De pequeño sentí fuego, en mi cuerpo por travieso. De consecuencia de eso una marca me dejó, pero lo que sí gané son amigos y enemigos. Inicios de tristeza por ver algunos perdidos. Nadie nace está viendo, pero voy a ir aprendiendo con el pasar de los años, No superando el miedo. Muchas veces caí, pero no me quedé ahí. Odio todos esos Dochitosos, como por qué. Al ver un asesinato, nunca los vi ahí. Mi madre me dice: en donde estabas? Respondiéndole yo: Andaba por ahí. Andaba por ahí. J.I.P., Gareth, Luigi S., W.D.S., ¿Por qué lo vivimos?